Conocen porque un año más se incorpora al equipo de Mejor de Mañana, Mercedes de Casa, pediatra de Venida Mercedes, muchas gracias. Bueno, un bueno, placer tenerte qué lindo, aquí con nosotros Me y, y poder renovar esta propuesta tan interesante en este segundo ciclo de Mejor de Mañana que tiene que ver con los más pequeños del hogar y todos los controles y cuidados para tener en cuenta. Nosotros ya tenemos acá sí, las, las libretas sanitarias. Ay, la tarea, que, que no están a estrenar, pero tienen mucha, mucha data tienen por acá. Sí, sí, sí, de, sí. de tus chicos. De dos de mis hijos, sí. Qué lindo, ¿Cómo se llaman los chicos? Eh, los de las libretas se llaman Juan II, el más chiquito, y Francisca, la del medio. Oh, ¡Qué precioso! Sea, me encanta. Porque, claro, vamos a estar haciendo referencia a la libreta sanitaria de los chicos. Arranca el año, nos tenemos que poner al día con todos los controles. Eh, y llama la atención, bueno, en realidad en una de las listitas de preguntas que nos dejaste, ¿por qué tenemos que controlar a los chicos cuando están sanos? Si el chico no, no presenta ningún tipo de patología, nada... ¿Por qué es importante Exacto. igual llevarlo y cada cuánto? Bueno, en realidad es muy importante y creo que somos los pediatras y a veces los clínicos los únicos que vemos pacientes sanos. Uh -huh. Porque claro. eh, en realidad nosotros no solamente vamos a curar una enfermedad, sino que vamos a prevenir claro. desde el comienzo uh -huh. y vamos a empezar a ver un montón de cosas en, la, en el desarrollo de esos chicos desde que nacen, incluso desde antes de nacer, con una consulta prenatal, pero desde el minuto cero, desde que nacen, empezamos a ver un montón de cosas que nosotros tenemos que estar atentos. Uh -huh. eh, no es simplemente si es enferma o no se enferma, claro. es si crece en condiciones, uh -huh. si adquiere pautas madurativas, es decir, que a cada edad... Tiene que ir haciendo lo que nosotros esperamos para esa edad, claro. bien, eh, es decir, a los dos meses que empiece a sonreír, que sostenga la cabeza, uh -huh. a los cinco meses que empiece a incorporarse, a los seis meses que se siente. Claro. Son todas pautas madurativas que nosotros, además de ver cuánto crece, cuánto engorda, uh -huh. cuánto crece su cabeza, vamos viendo en el consultorio un montón de estas cosas que los papás también nos refieren. Uh -huh. Y además... ...algo muy importante es ir advirtiéndoles a los papás... ...lo que va a pasar, para que Bien. no se preocupen... ...para que estén atentos... Uh -huh. ...y para que eh, cualquier cosa que esté fuera de ese rango... ...que nosotros llamamos normalidad, uh -huh. ellos estén atentos. ¿eh? ¿Y cada cuánto Bien. es que tienen que llevar a los chicos? Bueno, cuando nacen, y eh, mientras más chiquititos... ...más seguidos los controles, uh -huh. ¿sí? Sí, ¿sí? Entonces, el, el, pongamos que el niño nace hoy... ...se hace un control en el hospital... Uh -huh. ...a las 48 horas del alta... ...después los primeros controles con su pediatra de cabecera tratando de sacarlo del ambiente hospitalario, uh -huh. es decir, que vaya a una sala, Perfecto. a un centro de salud claro. o a un consultorio, a los 7, a los 15 y a los 30 días de vida. Eso en condiciones normales, si ese chico está engordando bien, uh -huh. si se prende bien al pecho, si este, no tiene ictericia, no está amarillito, uh -huh. bien, uh -huh. si hace pis, si hace caca, las cosas que uno considera como normales y claro. habituales, pero bueno, hay que controlarlas. Sí, y supuesto. después, una vez que eso este, está todo en orden, Empezamos los controles una vez por mes hasta que cumpla un año. Uh -huh. Ahí es donde hacemos como el, el cuidado intensivo de uh -huh. ese chico para empezar a controlar, además de eso, los controles con algún especialista si hace falta, claro, ¿bien? Sí. Las vacunas, que ya después vamos a hablar, pero tenemos un calendario de vacunación súper completo en la Argentina y tenemos que aprovecharlo. ¿bien? Y después, a partir de que estos chicos cumplen un año, nos vamos a ir viendo cada vez más espaciados. Uh -huh. Primero, cada tres meses, es decir, a los 15 meses, a los 18, a los 21 y a los 24. Después, cuando cumplen dos años, nos vamos a ir espaciando un poco más, Bien. como que nos vamos soltando claro. de la mano no, del claro, claro. Eh, Cada seis meses, sí. después... Una vez al año hasta que supuestamente cumplen 18 años. Y siempre bien. con la libretita con la libreta en mano. Para ir libretita. a visitar al pediatra. ¿Esta Exacto. libreta te la entregan ni bien nace el Esa chico? libreta la entregan acá uh -huh. en la provincia de Mendoza en todas las maternidades, uh -huh. ya sea privadas o públicas. Y tiene además un valor, eh, por así decirlo, legal, porque Ajá. tiene el registro de ese niño cuando nace, donde están las huellas digitales, uh -huh. apenas se, apenas sí, nace el bebé, sí, se lo identifica. Tenemos ¿bien? El, Ahí están las huellas los digitales, los piecitos del bebé y el dedo Vengan. de la mamá, ¿sí? como para identificar eh, el binomio mamá e hijo. ¿Bien? Bien. Una vez que salen de la maternidad, con esa misma libreta les dan un turno para el registro civil. En el registro civil Ajá. queda asentado el número de DNI de ese niño uh -huh. junto con la libreta de salud. Entonces, en la libreta de salud está asentado desde el registro civil el nombre y los padres de ese niño. Perfecto. Perfecto. Y aquí se va dejando constancia entonces de cada vacuna que de se De cada vacuna, de cada control. Uh -huh. Se va dejando constancia de los controles con los especialistas, por ejemplo, Ajá. los sí. controles auditivos. Oh. Los controles visuales, es decir, el control con el eh, la fonoaudióloga para sí. ver si ese niño escucha. Uh -huh. El control con el oftalmólogo para Perfecto. ver si ese niño ve bien desde que nace y después cierta cantidad de controles. El peso, Los el controles de, de peso, de talla y de perímetros cifálico, uh -huh. sí, que son... Es, eh, eh, digamos, las ¿Así? curvas al revés. ¿Así? <risa> Ahí, exactamente. Ah, es, es ese rango de normalidad que hablamos alguna vez en donde un niño a determinada edad no es que tiene que pesar exactamente un valor, sino que tiene un rango de normalidad. <risa> Dentro de esas curvas, con, teniendo en cuenta las características físicas de su familia, Perfecto. de sus padres la población en la que está, cómo se alimenta, etcétera Si ese niño está por encima de esas curvas, uh -huh. se lo considera que tiene sobrepeso u obesidad. Uh -huh. En cuanto al peso, si está por debajo, se lo considera que tiene bajo peso o desnutrición. Por eso es tan importante que cada vez que nosotros llevemos a nuestros niños al médico, llevemos la libreta sanitaria para que quede consignado. Claro. Y vayamos viendo también una evolución de ese chico a lo, uh -huh. largo, de, a lo largo de su vida. Vale, exactamente. Y con todo esto de la pandemia, ¿se redujo quizás la, la consulta, la presencia sí. de los chicos eh, Sí, en, lamentablemente en se, se redujo bastante uh -huh. y se redujo también eh, eh, la, el acceso a las vacunas uh -huh. y a los controles con, con los distintos especialistas uh -huh. gracias a Dios el año pasado se remontó un poquito esto, uh -huh. se retomaron los controles uh -huh y se pusieron un poco al día, por eso es importante también eh, dejar de tenerle miedo al control, uh -huh. dejar de tenerle miedo a ir a, al médico, por eso también la importancia de salirnos del ámbito hospitalario para hacer el control. El control se debe hacer con un pediatra de cabecera, uh -huh. de, de la confianza de esa familia, ya sea en el ámbito público o privado, pero fuera del ámbito hospitalario. Uh -huh. ¿Es recomendable, Merced? Eh, quedarnos con ese primer pediatra en el que consultamos y no ir cambiando y rotando todo lo el tiempo. Lo que cada familia le guste por ahí. Ajá. Lo más importante, yo siempre le digo a mis pacientes, es que tiene que tener buena onda, porque la claro, verdad es claro, que uno sabe he mucha confianza, Total. lo ve seguido y además claro. uno eh, como familia, como papás deposita mucha confianza ah, en el pediatra. Sí. Porque sí. es tu hijo, exactamente. No, no deja ni la bicicleta, ni el auto, ni, ni, ni incluso la mascota. O sea, es el hijo de, de, de uno y de Ajá. esa familia y también es cierto que, que también... Eh otra cosa re importante que no se habla es que el pediatra tenga empatía con el chico Porque uh -huh. básicamente si el pediatra tiene buena onda uh -huh. con los padres Pero al chico no le gusta, se siente incómodo es muy difícil así. llevarlo Exactamente Y el resto de los especialistas que comentabas, audiólogos, oculistas y demás uh -huh. ¿En qué momento hay que llevarlos? Porque ustedes los pediatras, desde que nacen, pero los distintos especialistas ¿En Mira, qué etapa Nosotros derivando, vamos ya? derivando ah, En cada bien. control es como que nosotros le damos cierta tarea a los papás Perfecto. Este mes te toca vacunas, este mes bien. nos toca control oftalmólicos este Bien. mes nos toca ecografía uh -huh. de las caderas. Nosotros siempre, cada control, les vamos a dar algo para hacer, que durante ese transcurso, por ejemplo, de un uh -huh. mes, de una consulta a la otra, hagan esa tarea Bien. y vuelvan al claro. pediatra con la tarea ya hecha. Claro. Entonces, se, lo ideal sería que desde que nacen tengan una pesquisa, es decir, un control auditivo, un control auditivo, uh -huh. con oftalmológico, para ver si desde el comienzo nace, y un control de análisis de sangre, que eso después, según el caso de cada niño, se va repitiendo con determinada periodicidad. Bien. Perfecto. Y los controles después, eh, ya cuando los niños son más grandes, el control odontológico, el control oftalmológico, el control cardiológico, según la necesidad de cada chico, uh -huh. se, lo ideal sería justo que decías Clari estamos empezando el año, empiezan los controles preescolares, se trata de que antes de que empiecen la escuela tengan como Bien. un control general. Pasa también, y bueno, pedimos mucha paciencia porque los turnos en febrero y marzo ah, explotan. En esta época, <risa> claro, el es como... Claro. Todos Van se quieren todos, poner al día todo el mundo uh -huh. quiere hacer todos los controles Bueno, enhorabuena Está uh -huh. buenísimo, pero digo, la ideal es que eso perdure en el, durante el año Claro, ¿sí? no se pierda esa constancia uh -huh. Perfecto, bueno, Merce, la verdad que ha sido un placer Clarísimo, recibirte nuevamente ¿no? este año Clarísima la información muy útil Así que, madres y padres, a tener paciencia con el turno Ya deja tocar <risa> Pero pero está buenísimo que vayan poniéndose al día y que los lleven al chico, o sea, al pediatra No se olviden de llevar la libreta, ¿eh? Exactamente Nosotros Siempre. ya... ya no la, la tenemos, la tenemos. <risa> no, Es la primera que, que la Merce La tenemos que devolver Merci, bueno, muchísimas gracias. gracias. Un gracias, placer Marce, como siempre.